Ya estamos pronto para arrancar la jornada En busca de la taradilla de Tomazón. El Río Negro nos espera Vamos arriba de la mañanita my casting seguimos pescando en aguas charrúas de la mano del guía Tulín un guía que conoce muy bien la zona eh, ya que aparte es una pesca que no es tan fácil las tarariras azules es una especie bastante caprichosa hay que saber dónde está picando, qué señuelo usar así que eh, les recomendamos los servicios del guía Tulín que seguramente va a dar todo para que puedan obtener estos trofeos también queremos agradecer estas imágenes a Guillermo, uno de los clientes que estuvo en esta salida de pesca y logró muy buenas imágenes con la GoPro en el pecho y bueno, estuvieron pescando primero embarcado haciendo trolling eh, la pesca es totalmente distinta a la que hacemos nosotros en la Argentina acá se pesca con, eh, en lugares de profundidad, eh, con señuelos de paleta que desciendan bastante y lleguen a los pozones el fondo es con piedras o sea eh, nada que ver acá en la argentina lo pescamos distinto donde hay algas juncos esta es una pesca totalmente distinta por eso les recomendamos que se pongan en contacto con el guía que le va a decir lo que tienen que llevar la verdad es una pesca hermosa eh, son unos, unos trofeos que pelean muchísimo así que le recomendamos que si puede hagas un, viajite, un viaje hasta Uruguay e intente esta pesca después también hicieron algunos intentos de costa en bycasting con algunos resultados otra opción más se puede pescar en bycast, cast entonces ya sea embarcado o de orilla y bueno así es como dieron con estos hermosas tararidas azules alta todavía acá, eh? Qué, ¿Qué ¿no? buena Ale, qué, qué linda vos. ¿eh? Sí, sí. Si, tranquilamente. No, qué no.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 No estás moviendo ahí, no estás recogiendo. Está polenteada Está con toda. Y aquí está. Bien trabajada, bien trabajada. sí Un momentito nomás, sí, ¿no? se enterra y nomás.